¿Dónde está? Aquí. ¿Está usted seguro, caballero? No prefiere apostar por este otro? No. Seguro. Mala suerte, caballero. Aquí no está. Pero siga, siga. Es muy fácil acertar. Es fácil si la vista no la quita. Solo siga la bolita. Muevo hacia aquí, deslizo para allá, quito, pongo, arrastro ¿Tan y solo sigo hay que seguir la bolita. Haga trabajar su vista siguiendo la pista. Muevo hacia aquí, muevo hacia allá. Eso que más da. ¿Dónde está la bolita? Aquí. Trileros. Como en todos los engaños, la realidad de lo que está pasando. ...se oculta al público... ...un engaño que tiene como único fin... ...lucrarse... ...pero para que este timo sea posible... ...es necesario mucho más que ocultar la realidad... ...que despistar... ...es imprescindible contar con ganchos... ...que son socios del engaño y que hacen ver... ...que no forman parte de él... ...pero sin cuya colaboración... ...el timo es imposible... ...al final... ...si todo va bien para los trileros... ...habrán conseguido quitarle a la gente, lo que era suyo. Este es el manantial del Tempul... ...el más emblemático e importante de toda la provincia de Cádiz... siglo I después de Cristo de aquí partía una de las obras arquitectónicas más impresionantes de la época. un acueducto de 60 kilómetros de longitud que era el mayor de toda la historia de la hispania romana. Permitía abastecer de agua a una de sus ciudades más importantes, Gades. El tempul no alberga solo agua, ...su riqueza es también histórica y patrimonial... ...sin embargo hoy en día sigue abasteciendo de agua... ...a muchas zonas de la provincia de Cádiz. En la actualidad, para visitar este manantial histórico... ...hay que pedir permiso a una empresa privada, Acuajerez... ...que desde el año 2013... ...además de decidir quién puede entrar... ...a este espacio histórico de Cádiz... ...es la que tiene la potestad de dar y cortar el agua... ...a los ciudadanos de Jerez... ...que no pueden pagar este servicio. Tienen las llaves del agua... La decisión para privatizar el servicio de agua se toma en los plenos municipales. El problema es que esa decisión va a determinar el futuro de la ciudadanía durante 25 años o más tiempo aún. Durante ese tiempo, los vecinos y vecinas serán clientes cautivos de un monopolio local. Porque en el agua no se puede cambiar de compañía. Haga trabajar su vista siguiendo la pista. ¿Aquí? ¿Está usted seguro, caballero? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está? Algunas veces pierdo y otras veces gano. El juego está en su mano. ¿Por qué hay que pagar por el agua? El agua de los ríos y embalses no es potable... ...en las condiciones de salubridad que marca la normativa. Es necesario transportarla a una estación depuradora... ...donde es tratada para que sea apta para el consumo. El agua potable se transporta entonces... ...a las viviendas donde cada persona puede disfrutar de ella. Una vez utilizada el agua no se puede verter directamente a la naturaleza. Antes hay que transportar estas aguas grises... ...a otras estaciones depuradoras... ...que la tratan para eliminar residuos... ...y no contaminar el medio ambiente... ...todo un entramado de infraestructuras... ...que llevan años, décadas... ...construidas pero que hay que mantener... ...y ese mantenimiento lo deben costear los ayuntamientos... ...lo hacen facturando el servicio de agua a sus vecinos... ...muchos ayuntamientos se unieron en mancomunidades... ...para pagar entre varios, ese mantenimiento... ...pero otros... ...decidieron delegar esas competencias del agua... ...en empresas privadas... ...que les ofrecían un dinero que en la mayoría de los casos... ...no se terminó destinando... ...a los servicios de agua para la ciudadanía. La Fundación Nueva Cultura del Agua... ...agrupa a personas de España y Portugal... ...que promueven un cambio... ...en la política de gestión del agua... ...son profesionales de diferentes ámbitos... ...como el académico... ...que suman al conocimiento científico... ...la sensibilidad social. La empresa privada... ...hace muchas cosas bien... ...la empresa privada, por ejemplo, produce vino... ...y bebes vino... ...compras un tipo de vino... ...otro, a un precio, a otro... ...con el agua no pasa eso... ...el agua es un monopolio físico... ...en cada ciudad... ...hay una sola empresa abastecedora de agua... ...a la que necesariamente, obligatoriamente, tenemos que acudir... ...para satisfacer una necesidad básica como es el consumo, el uso del agua. Si yo vivo en una ciudad, yo no puedo elegir a quién le compro el agua... ...yo no puedo elegir quién me da un servicio, yo no puedo decir... ...esta compañía no me gusta cómo me está dando el servicio... me lo está dando de mala calidad, me cambio a otra compañía, No, no existe la competitividad... ...esa que supuestamente el capitalismo defiende... ...y que supuestamente hace que mejore el servicio... ...en este, en este caso estamos hablando de, de, de, un, de un monopolio. La empresa privada pierde su sentido en este servicio... ...no hay competencia, no hay, no hay incentivos a la eficiencia... ...que es lo característico de la empresa privada... ...los usuarios del agua somos de hecho usuarios clientes cautivos. ¿Eh? No podemos prescindir de ese servicio. Suba más, suba menos, eh, haya mayores o peores garantías, calidades de ese servicio. Y esto es lo que hace, o esto es uno de los motivos por el cual no tiene sentido el que la empresa privada asuma en el régimen de monopolio este servicio básico. ...a mí me toca como presidente de ASA... ...estar en el Comité Ejecutivo de... ...la Asociación Nacional, ¿no? ...de AEAS... ...en donde están... ...como yo digo, la Cren de la Cren, ...lo que ahora ya es Suez, agua de Barcelona... ...el canal de... ...el canal de Isabel II en Madrid... ...y todo lo que cubre... ...el Bilbao, esta Acualia, y ...en fin, los cuatro o cinco más... ...claro, y, y, y tú ves... ...lo que allí se habla... ...y lo que allí se habla, evidentemente... ...va todo encaminado a que este es un servicio, por supuesto que debe ser un buen negocio porque se gana dinero es más, eso lo digo yo también, el agua es un negocio el agua es un negocio bueno porque la gente está acostumbrada a pagar y es bueno que sea un buen negocio se eh, criticaban en esa mesa de Sevilla de hace una semana es que las empresas que ganan dinero y tal y cual digo, al se gana todos lo los años ...algunas veces pierdo y otras veces gano... ...el juego está en su mano... ...haga trabajar su vista siguiendo la pista... ...¿dónde está la bolita?... ...¿dónde está?... ...¿dónde está la bolita?... ...¿aquí?... ...¿está usted seguro caballero?... ...mala suerte caballero... ...aquí no está... ...pero siga, siga... ...es muy fácil acertar... ...algunas empresas han pensado... ...que el agua es un negocio rentable y seguro... ...saben que el cliente... ...tiene que pagar... ...así que muchas multinacionales han construido... ...todo un entramado para hacer caja... ...con este derecho humano esencial... ...la ciudadanía cautiva de un monopolio imprescindible... ...se ha convertido así... ...en un cliente sin capacidad de decisión. Todo el mundo paga el agua... ...o sea el impago en agua es prácticamente nulo porque nadie puede vivir sin agua, o sea que te corten el agua es mucho peor incluso que te corte la luz que también es un problema muy grave, ¿no? Entonces eh, la cantidad de, eh, es un mercado secuestrado, cautivo y, y garante, o sea seguro que tu, tu cuenta de resultados seguro que se va a cumplir, o sea tú, no es alguien no hay esa, ese emprendimiento, ese riesgo del del privado, ¿no? Voy a invertir en un negocio a ver cómo me sale, no no, aquí las cuentas están claras y sabes y sabes cuáles son los resultados, ¿no? Algunas de estas empresas privadas del agua proceden de grandes constructoras... ...que hicieron fortuna hasta que estalló la burbuja inmobiliaria. Antes de eso, se habían diversificado y vieron en el agua... ...una oportunidad de seguir ganando mucho dinero. Por eso la banca es un socio estratégico de este nuevo negocio. Hidralia está participada por Unicaja, ¿no? en Andalucía... Es caja nuestro, nuestro socio. En Extremadura es caja Extremadura. En cada territorio se buscó en su momento también incorporar socios locales que nos acerquen más al, a, a, al día a día de la, de la tierra en la, en la que estamos. Este es un negocio donde los, los clientes son esclavos. Quiere decir que de aquí hasta que se invente un aparato que genere agua, tú vas a tener que tener un grifo en casa. ...entonces por lo tanto este negocio es una mina... ...siempre será una mina, siempre será rentable... ...es muy difícil que fracase... ...por lo tanto si tú vas a un banco y le dices... ...mira tengo un negocio de esta naturaleza... ...que va a ganar dinero siempre... ...el banco te va a dar un préstamo... ...y si además lo haces socio tuyo, pues con más veras". El estudio más riguroso e independiente que se ha elaborado hasta la fecha sobre la gestión del agua en Andalucía... ...se ha hecho en la Universidad de Granada, dirigido por el profesor Miguel Ángel García Rubio. Tras recopilar y analizar los servicios urbanos de agua de cada uno de los 778 municipios andaluces... ...los expertos del Instituto del Agua perteneciente al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada... ...han hecho un mapa real de la situación del agua en Andalucía. El estudio de estos expertos de la Universidad de Granada es revelador... ...el 74,8% de los municipios andaluces... ...mantiene una gestión pública del agua... ...frente al 13,5% que han privatizado el servicio... ...mientras otro 11,7% mantiene una gestión mixta... ...pero cuando se pone la lupa en la población a la que asisten en estos servicios... ...la situación es muy diferente... ...el 44,6% del agua que abastece a la población andaluza... ...está en manos privadas... ...casi la mitad de la población depende de la gestión privada... ...en España el panorama es muy parecido... ...el 55% de la gestión del agua está controlada por grandes empresas privadas... ...además el 87% de esa gestión privada... ...se concentra en solo dos empresas... ...Aguas de Barcelona, el grupo Acbar... ...perteneciente al grupo Suez... ...y Aqualia, perteneciente al grupo... ...Fomento de Construcciones y Contratas, FCC... ...de manera que se puede decir... ...que se gestiona un derecho humano... ...en un régimen de auténtico oligopolio... ...donde no hay competencia... ...en Andalucía... Acualia, Akbar y Acciona son por ese orden las tres grandes empresas que hacen negocio con el agua urbana. Una premisa que se considera todavía hoy desafortunadamente como cierta y es el hecho de que la privatización de la gestión del servicio urbano de aguas pues permite mejorar la eficiencia. Eh, pues eh, Hice un análisis en este sentido para comprobar si esto efectivamente era cierto y lo que comprobé con datos nacionales era que bueno pues que esto no se cumplía. No existía una asociación entre la privatización de la gestión del servicio y una mejora de la eficiencia. ...en nuestro país se ha ido produciendo desde los años 80... ...un eh, sucesivo avance de la privatización de manera dispersa... ...y por tanto un poco menos escandalosa... ...lo que sí es sin duda alguna es un, un excelente esfera de negocio... ...para una empresa privada... ...es decir, es, es, es una actividad de negocio donde al tratarse de un bien básico... ...pues evidentemente la recaudación por decirlo así está asegurada... ¿no? ...y mucho más con la posibilidad de, de, de cortes de suministro... ...en caso de impago y demás. La privatización se hace... ...para hacer un gran negocio... ...pero no solo las empresas que, que... quieren adjudicarse esos servicios concesionales... ...sino los ayuntamientos... ...porque existe esa figura del canon concesional... ...que yo por darte por 25 años... ...por 20 años... ...esa concesión... ...te voy a dar X millones de euros... ...Jerez 80 millones de euros... ...Huelva 50 millones de euros... ...el Canal Isabel II se planteaban 800 millones de euros... ...pero 800 millones de euros para qué... ¿Para qué? ¿Para hacer infraestructuras hidráulicas? ¿Para mejorar el servicio a los ciudadanos? No, para sanear el ayuntamiento o para no sanearlo si ya está saneado, para hacer otras cosas. Una de las motivaciones principales para privatizar la gestión de servicios por parte de las autoridades municipales es encontrar una forma de financiación de otras actividades municipales, no precisamente la del servicio urbano de aguas. Esto es así porque cuando se produce la privatización, las empresas concesionarias tienen que pagar al ayuntamiento un canon concesional. Y ese canon concesional eh, finalmente es cargado en las facturas de los usuarios del servicio eh, durante el tiempo que dure la concesión. Hay un, una serie de tablas de amortización y ese dinero se va, se va recuperando. Eh, claro, e Ese dinero liberado de golpe para el ayuntamiento pues puede ser un alivio importante para su deuda municipal. Privatizar es como pedir un crédito rápido, de golpe nos llega dinero pero luego vamos a tener que pagarlo con creces multiplicado por mucho. En el caso de la privatización del agua lo que vamos a hacer en las arcas municipales es notar de repente un incremento ...pero luego perdemos muchísimo dinero a medio y largo plazo... ...los ingresos que generaba el suministro de agua... ...se lo va a llevar una empresa privada... ...que además va a forzar a subidas tarifarias... ...puede que haya menos calidad del servicio... ...y el ayuntamiento tendrá menos capacidad de control... ...sobre esa calidad y sobre esa atención al usuario. El problema aquí es precisamente que ese canon concesional no se dedique exclusivamente a la gestión del servicio urbano de aguas, a la mejora del servicio urbano de aguas, sino que se dedica, como digo, a otras actividades. Entonces, una reivindicación básica... ...que creo que hay que hacer en este sentido es el hecho de que el canon concesional debería tener un carácter finalista... ...quienes privatizan realmente se están mostrando como incapaces de gestionar lo público... ...lo ponen en manos privadas y nos preguntamos para qué se presentan a las elecciones... ...si no son buenos gestores... Eh, ...hace falta dinero en el ayuntamiento y eso sobre la marcha va a resolver un problema... ...el que nos entrega en ese momento la empresa a la que cedemos... ...el control y la gestión del agua... ...bueno pues puede parecer interesante... ...en un momento coyuntural de crisis... ...pero a medio y largo plazo... ...estamos perdiendo muchísimo dinero... ...en las arcas municipales... ...eso es una gravísima irresponsabilidad... ...que hipoteca... ...no al gobierno actual... ...sino a los futuros gobiernos municipales... ...que va a tener esa localidad... ...con una decisión... ...que nos parece temeraria... ...incluso cuando los números apuntan... ...a que el pan para hoy... ...es hambre para mañana... ...el dinero que se obtiene sobre la marcha... ...son pérdidas a medio y largo plazo... en ...el dinero que pagan los usuarios... ...que va a manos privadas en lugar de a lo público". Así se vende un derecho humano... ...el Ayuntamiento X está endeudado hasta las cejas... ...la mala gestión de sus gobernantes... ...lo ha llevado casi a la quiebra... ...es en esta coyuntura en la que una gran empresa... ...llama a la puerta del consistorio... ...¿por qué no vender la gestión del agua?... ...el mecanismo es similar al modelo... ...de las recalificaciones urbanísticas... ...usar una competencia municipal... ...para hacer caja... Solo que en el caso del agua, lo que se vende, es un derecho humano... ...pero qué más da, una buena campaña de publicidad lo soluciona todo... ...la empresa privada promete, mejorar la gestión, mantener precios... ...y muchas cosas más, da igual porque después, nadie la va a controlar... ...así que el equipo de gobierno municipal, decide privatizar el agua... ...la empresa logra 25 o 30 años de concesión de agua, y a partir de entonces tendrá que recuperar lo invertido en pagar al ayuntamiento como reduciendo servicios, subiendo las tarifas o despidiendo personal de la hasta entonces empresa pública de aguas Aquí, en Jerez de la Frontera quien manda en el agua es Acualia. En marzo de 2013, el equipo de gobierno de María José García Pelayo, del Partido Popular... ...con unas cuentas municipales que la propia alcaldesa había dejado con más de mil millones de deudas... ...se vendió la única empresa municipal que daba ingresos al ayuntamiento. Aguas de Jerez reportaba por aquel entonces nueve millones de euros de ingresos anuales al consistorio de Jerez. Los 25 años de concesión del PP a la nueva empresa privada... ...habrían supuesto 352 millones de euros para la ciudad de Jerez... ...pero el PP vendió Aguas de Jerez por solo 80 millones de euros... ...toda una ganga a la que acudió una sociedad creada para la ocasión... ...Acuajerez... ¿Para Acualia el agua es un derecho humano? Sí, sí, sí. Acualia garantiza el derecho humano al agua, en España se garantiza el derecho humano al agua y la ONU hace una declaración en lo que se refiere al derecho humano al agua. Se garantiza porque la ONU considera que cualquier hogar debe de emplear menos del 3% de su renta ...en abonar la prestación del servicio de agua... ...menos del 3%... ...en el caso de Jerez... ...es menos del 1%... Sí, bueno el precio del agua sigue siendo el mismo... ...pero se le ha metido una serie de partidas... ...y ahora el agua es más cara... ...el precio del recibo es más elevado... Eh, ...pero al año de que Acuajerez se haga con el servicio... ...de que se encargue de la gestión del agua... ...en Jerez le, le cortan el, el suministro... ...le cortan el grifo a 200 familias... ...¿cómo cuadra eso Enrique con, con el derecho humano? Vamos a ver... En ningún caso la ONU dice que el derecho humano al agua deba ser gratuito. No lo dice absolutamente en ningún caso. Y ahora, si me permites, voy al caso de Acuajerez. La ONU lo que sí dice es que la prestación del servicio de agua tiene un, fuert un fuerte componente solidario. ...estas empresas no están en una lógica... ...de dar un servicio público universal... ...y garantizar un derecho humano... ...ellos están en satisfacer, un, en prestar un servicio... ...que un cliente le solicita a cambio de un, de, una, de un intercambio económico... ...cuando ese intercambio económico no existe... ...pues ellos no tienen ningún pudor en, en cortar el suministro ¿no? ...en Acuajerez, ni en Acuajerez ni en Agualia ...se le corta el agua a nadie... ...por motivos de renta. ¿Y entonces cuando se corta? ¿Por qué se corta? Bueno, un cliente no responde eh, por la facturación que se ha realizado... ...por la prestación del servicio, no ha solicitado bonificación... ...no ha solicitado aplazamiento de pago, los servicios sociales... ...del ayuntamiento consideran que puede hacer frente al pago... ...entonces no tengo más remedio que pensar que no lo ha pagado... ...porque se le ha olvidado, por ejemplo, o por cualquier otro motivo... Salió el niño de la habitación y me dijo, mamá no hay agua. Bajé abajo al, al cuarto de contadores y efectivamente se habían llevado el, el contador de agua, me habían dejado sin suministro un viernes, porque son tan buenas personas que no esperan al lunes, sino el viernes para que tenga todo el fin de semana para meditar. Es una impotencia muy grande, muy grande, porque yo llegué al cuartel de la Guardia Civil y llegué llorando de la misma impotencia, vamos. Que nada, que las facturas hay que pagarlas y que, si no, pues te lo cortan, vamos. Y al parar muestra he un botón. Acuajerez se constituye, es una sociedad que se constituye con 3.000 euros... ...pero acude a una, a una licitación con 80 millones en el bolsillo... ...que es el canon concesional que se paga, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso con todo mis respetos creo que son que es gestión interna de la empresa... ...y eso si me lo permites no te lo voy a contestar. Acuajerez se crea a partir de la empresa encargada de hacer las muestras... ...de calidad del agua pública de Jerez. Se creó una sociedad en la que los socios eran... FCC Aqualia y el Banco de Santander, con un capital social de 3.000 euros. Poco después se presentaron al concurso para hacerse con la gestión del agua durante 25 años. Para ello pagaron un canon concesional de más de 80 millones de euros. ¿De dónde salió ese dinero? Lo pusieron en forma de préstamos entre FCC Aqualia, el Banco de Santander y la mayor parte la puso Talos Capital. ¿Pero quién es Talos Capital? Es una sociedad con domicilio social en Irlanda, pero vinculada estrechamente a una fundación, TCI, radicada en un paraíso fiscal, las Islas Caimán. ¿Dónde van a parar los beneficios de Aqualia? ¿Cuánto se queda en Jerez? Vamos a ver. Jerez en este caso, está obligada a prestar un servicio, a prestar un servicio, que así lo dice el pliego, con una... Contraprestación económica que es el coste del servicio... ...y que está regulada por las tasas... ...que son potestad del ayuntamiento. Las eh, tarifas son aprobadas... ...por el órgano competente del ayuntamiento que es el Pleno... ...pero no a capricho... ...sino tras un estudio de costos... ...que debe aprobar unas tarifas que equilibre esos costos... ...es decir, yo pensaba que yo iba a vender... ...empresa concesionaria que he ganado un contrato... ...de concesión, que yo iba a vender 150 litros por habitante y día... ...y de pronto estoy vendiendo 130, esto me está generando... ...una disminución de ingresos y usted me tiene que subir la tarifa. Todas las empresas públicas y privadas... ...que se dedican a la gestión del agua... ...deben tener cierto margen de beneficio, ¿por qué? Porque es lo único que garantiza la sostenibilidad del servicio... ...en caso contrario, en caso contrario se iría... ...a subvenciones por parte de la administración... ...todos sabemos que son complicadas... ...o a una pérdida de calidad del servicio. El agua no se privatiza para hacerlo mejor... ...para gestionar unas instalaciones... ...para eh, eh, un servicio al ciudadano de manera mejor... ...primero porque no se mide... ...no existen indicadores... ...no existen est estándares de calidad... ...por tanto cada uno se hace de sus propios indicadores para que él siempre le salga bien. Yo me pongo el mismo examen siempre y siempre saco un notable, o un sobresaliente. Por tanto, como no se mide, no hay posibilidad de decir voy a mejorar tales aspectos. Cuando la empresa de aguas era pública, se declaraban 9 millones de, de beneficios al año. Eh, cuando Acualia, cuando Acuajerez eh, coge la gestión, eh, se declaran 900.000 euros eh, de beneficios, eso es un 90% menos. ...pero ustedes mantienen que la empresa privada es más eficiente... ...no sé, me parece que hay un desfase de, de cifras bastante grande... ...no sé... ...qué explicación tiene esa bajada de beneficios tan alta... ...cuando el servicio es el mismo ¿no? Bueno, eh, el servicio es el mismo... ...pero con unas condiciones contractuales... ...totalmente diferentes... ...se pagó un canon concesional... ...eso tiene un coste financiero y de amortización muy grande... Comparemos las dos cuentas de resultados, los números de cuando era empresa pública, Ajemsa, y los de Acuajerez. Ajemsa cobró 25,7 millones por el agua, mientras que Aqualia vendió un millón largo más de euros cuando se hizo con la gestión, 26,8 millones. Los costes de personal de la empresa pública eran de 5,1 millones, mientras que los de Acuajerez se redujeron a 4,9 millones. ¿Cómo es posible entonces que los beneficios de la empresa pública fueran de 9,5 millones y los de Acualia, apenas 975.000 euros? La respuesta está en que Acuajerez no contabiliza como beneficios gran parte del reparto del pastel económico de las facturas del agua. El reparto de dinero lo hace mediante el pago de préstamos que ha recibido por sus amigos... ...para la compra del servicio de aguas... ...aunque alguna de esas empresas... ...sea la propia FCC... ...de esta forma declara que gana menos... ...y de paso, paga menos impuestos... ...casi un millón de euros menos... ...de lo que debería haber ingresado a Hacienda... ...una práctica financiera que es... ...del todo legal... ...pero que acaba sacando el dinero... ...que los jerezanos y jerezanas... ...pagan en sus facturas... ...fuera de su ciudad. Un tercio de los intereses que pagamos... ...van... ...a un paraíso fiscal, otro tercio a otro paraíso fiscal... ...y otro tercio va a FCC, esos son los intereses... ...pero del beneficio, que son alrededor de 9 millones de euros al año... ...se lo lleva entre el Banco de Santander y Acualia. Acualia, como sabemos, ahora mismo los dueños de Acualia ...son Esther Coplovich, Carlos Ellin, Bill Gates y George Soros... ...o sea, que van muy destinados todos los beneficios de los herezanos... ...que antes cobrábamos y se quedaba en el Ayuntamiento de Jerez... ...hoy se dispersan por el mundo pero en multinacionales... ...y en paraísos fiscales". Cuando el servicio es público hay una plantilla en torno... ...bueno sin entorno, hay una plantilla de 89, de 89 trabajadores... ...ahora eh, los últimos datos eh, que nos han dado... Eh, ...estamos hablando de 71 trabajadores aproximadamente... ...se reduce el número de, de plantilla. ...¿esto es también habitual, es lo normal... ...cuando una empresa privada no, asume un servicio... ...no, eso depende, eso depende de las circunstancias... ...porque de la misma forma que le han, que le han dicho... ...no sé quién ni de qué dato... La, ...el número de personas que ahora mismo trabajan en acogeré ...también le puedo decir que ha aumentado... ...el número de personas que trabaja para el servicio de aguas... ...a través de las subcontratas que tenemos... ...para realizar ciertas, ciertas actividades... Cuando Aguas de Jerez, Agencia eh, eh, estaba funcionando... ...había un entramado de pequeñas empresas jerezanas alrededor... ...que miraban los contadores, hacían los inbornales... ...hacían las limpiezas y tal ¿no? ...este entramado de empresas desaparece. Pues nada, que llegaron estos señores... ...y a la semana de estar estos señores aquí... ...pues nos llama un señor que es el que nos daba a nosotros el trabajo... ...yo llevaba 19 años, mi compañero 17 nos se llama que, que a partir de ese día... ...ya, no se podía cambiar ni un contado más... ...a raíz que entraron estos señores... ...nosotros ya no propusimos trabajar más... ...no nos dieron más trabajo. Yo tengo que ir, si tengo una empresa pública... ...a un concurso público para comprar un lápiz... ...el privado, se lo va a comprar a quien quiera... ...y a qué precio, a quien le dé la gana... ...y si es una empresa de su grupo... ...pues son multinacionales, las únicas que pueden acceder... ...a 80, 100, a 200 millones de euros pues van a ser del propio grupo, y, y esa es la manera de recuperar esos 80 millones, multiplicado por dos o por tres. Alrededor de 7 millones de euros del monto general, del, del, del monto general de lo que Acuali hace el año en Jerez, 7 millones de euros salen fuera de Jerez, es decir, esos 7 millones estaban en el entramado económico jerezano y desaparecen. la ONU ha calculado la cantidad mínima de agua que una persona necesita para tener una vida digna. Con 100 litros diarios, Naciones Unidas considera que se garantiza el mínimo vital y se cubren las necesidades más básicas del individuo. Pero no solo eso, el programa de la ONU para el desarrollo dice que el coste del agua nunca debe superar el 3% de los ingresos familiares y también que debe haber una fuente a menos de mil metros del hogar para que el agua sea accesible. En Jerez de la Frontera la gran mayoría de las fuentes públicas de agua potable no funcionan. Pasear por las calles de esta turística ciudad en verano, donde las temperaturas superan fácilmente los 40 grados, es un infierno sin agua. En Acuajerez dicen que el servicio de aguas municipal que ellos gestionan no incluye a las fuentes potables de la ciudad. Aseguran que es una competencia estrictamente municipal. Dar agua en las fuentes es cosa del ayuntamiento. Apenas a unos kilómetros de Jerez puedo beber agua de las fuentes. En Cádiz no solo funcionan y las mantiene la empresa de aguas, sino que además hay una apuesta por ampliar y mejorar el número de fuentes potables. Voy a la rueda de prensa de Progrifo que da la empresa de aguas de Cádiz. Aguas de Cádiz es una empresa pública al 100%. Como empresa pública al 100% tiene que tener en cuenta los principios fundamentales del agua como un derecho humano, como un bien básico que tiene que tener acceso a toda la ciudadanía. Nosotros, si tenemos algún tipo de, de generación de recursos, eh, lo destinamos a cosas que, que tienen que ver con el agua y redundan en, todo lo, en todos los habitantes. Una fuente beneficia a toda la ciudadanía. En cualquier punto de la ciudad Puedes consumir también agua de grifo... ...al final el agua es de todo... ...Agua de Cádiz, una empresa pública, es de todo... ...los accionistas de Agua de Cádiz, ¿quiénes son?... ...los ciudadanos. Mientras en Cádiz el dinero de la empresa pública... ...sirve para dar de beber en las calles a la gente... ...en Jerez, la empresa privada invierte... ...en fuentes ornamentales como esta... ...la restauración de la fuente coronada... ...por el dictador Primo de Rivera... ...todo un símbolo de a qué se dedica el dinero del agua. Pero en Jerez como en otras muchas ciudades y pueblos... ...la ciudadanía se ha organizado para luchar en contra... ...de lo que consideran, el secuestro de un derecho... Por parte de algunos políticos que le han bailado el agua a la empresa privada. ¿Qué ha supuesto para la ciudadanía que entre Acualia, Acuajerez, a gestionar el agua pública de la ciudad? Bueno, ha supuesto, para empezar, un encarecimiento del, del precio de, de, del agua. Desde el punto de vista social, es un modelo distinto de operar, en el que ante necesidades, ante problemáticas, de, por falta de, de capacidad para pagar la factura, el operador también funciona de forma distinta, corta el agua, ¿no? Eh, ...podemos también entrar en el plano de la pérdida de, ser, de derechos laborales... ¿no? ...que eh, en la propia empresa, bueno, ha habido un cambio... ...incluso ya prácticamente de convenio... ...y en fin, eh, en general es un empeoramiento del servicio. ¿no? ¿Pero el agua no es un derecho humano? En el punto en el que estamos, en el siglo XXI... Ya estamos hablando de ...derechos universales muy avanzados... Eh, ...no se le puede negar el agua a nadie... ¿no? ...y esto debe estar ajeno a las cuestiones mercantiles... ¿no? ...por eso la contra, eh, no, no, nos oponemos de forma tan firme... ...a que el servicio sea gestionado por una empresa privada... ...aquí en Jerez se han contraído a nivel municipal... ...una serie de, de acuerdos como implementar el, el derecho humano al agua... ...el pato social para el agua... ...pero todavía eh, los gobernantes actuales no son capaces... De, bueno, de, ...de llevarlo a cabo... ...y una de las razones es porque tenemos una empresa muy potente... ...que entre su filosofía mm, comercial... ...no entra el derecho humano al agua... ...y nada que se le parezca". Yo llegué a casa del trabajo... ...serían las cuatro y media, un viernes... ...y saqué unas cuantas facturas del buzón... ...y me puse en casa a mirarla, lo primero que hice... ...salió el niño de la habitación y me dijo... ...mamá no hay agua... ...entonces ya pensé, digo, pues tiene que ser... ...que me han cortado el agua con toda seguridad... ...después de eso fui ella la semana siguiente a Qualia... ...le comenté lo que me había pasado... ...que nada, que las facturas hay que pagarlas... ...y que si no se pagan, que yo no debía nada... ...yo lo que, yo no me niego en ningún momento... ...a pagar las facturas, lo que me niego es al abuso que traen... ...con las facturas mías que son de ciento y algo de euros... ...dos personas en casa... ...pero según ellos pues que hay una avería... ...y que por eso vienen esta, estas facturas... ...avería no hay porque mi cuñado es fontanero... Él lo ha mirado todo y no hay avería. Yo he pedido que verifiquen el contador, que lo miren ellos, ellos que son más expertos, pues se supone que son expertos, ¿no? Que está todo bien, que es que la he gastado. En esta última factura he pedido que lo manden a la industria, no me han contestado todavía. Se puso en contacto conmigo la abogada del ayuntamiento, ella, según me ha dicho, se ha puesto en contacto con Acualia, pero que esto va muy lento, que hay que esperar. Pero vamos, yo hasta ahora no he visto nada, sino simplemente tienes que pagar y si no pagas te la cortan y punto ellos cortaron y se acabó. San Fernando, la isla, como se conoce coloquialmente a esta localidad gaditana, tiene el dudoso honor de ser uno de los primeros municipios andaluces en los que se privatizó el agua en España. En el año 1994 el Ayuntamiento de San Fernando adjudicó la gestión del agua a Aquajest o Hidralia. En las condiciones del contrato se establecía que la subida de precio del recibo del agua nunca sería superior al IPC del año anterior. José Luis, cuando, cuando Acuaje se hace con la adjudicación de la gestión del agua en San Fernando, ¿se acordó en el contrato no subir los precios por encima del IPC? Sin embargo, hay, después se han ido produciendo subidas. Algunas son subidas pues hasta de un 174% en algunos tramos. A mí me gustaría saber por qué se producen las subidas de precios en, la, en el recibo. En el recibo del agua. Eh, bien, te, primero a, a aclararte que, sí. que el, en el contrato, en el periodo de condiciones, lo que se establecía era una subida. de ...IPC o 3.25... ...en aquella época, que es lo que hay que poner en situación... Sí. ...los índices de precio de consumo... ...estaban en torno al 10-12%... ...con lo cual el, el, el porcentaje de subida... ...que el ayuntamiento estableció en el pliego de condiciones... ...era realmente beneficioso para, para la ciudad... ...luego la situación económica... ...ha ido modificando el, el panorama... ...y hace que esos IPCs hoy puedan entenderse como... Eh, ...excesivos para lo que es el día a día... ...pero no en el año 94 que es cuando se hizo la, el concurso y, evidentemente, la propuesta económica por parte de nuestra empresa para optar a ese, a ese concurso. Vosotros sois un, una empresa, lógicamente tenéis ánimo de lucro, como todas las empresas, eh, como es lógico, eh, pero sabéis que desde el año 2010 la Organización eh, de Naciones Unidas declara el agua como un derecho humano como casa, que se contemple el agua como un, un negocio y el agua como un derecho humano. ¿Es compatible? Totalmente compatible. Esto, la, la, la, la declaración de Naciones Unidas no dice que sea un derecho humano y gratis, eso no lo dice. Uh -huh. Lo que se habla en de la declaración es el uso, derecho al agua. Uh -huh. Iba muy enfocada esa declaración también eh, a las zonas en desarrollo, o sea, zonas donde realmente no hay agua. Prácticamente yo creo que en España no existe ningún lugar donde pudiera ser de aplicación. Y Hidralia pertenece a, al holding Alvar, al, al, al grupo Alvar. Y... ...llama la atención que en cada sitio... ...os llamáis de una manera, ¿por qué pasa eso? Bien, imagino que, que la, la estrategia a nivel empresarial... Eh, ...se marcará desde la dirección... Eh, ...lo que sí te puedo decir en el ámbito de que conozco... ...que es, que es de Iralia, ...obedece también a, a un criterio de, de participación... ...de socios locales en la, en la gestión. Aquajest era en realidad una empresa... ...que formaba parte del Holding Akbar... ...en el año 2014... Fue salpicada por la operación Pokémon, la trama de corrupción que estalló en Galicia. Desde entonces, en cada sitio se han puesto un nombre distinto. Acuona es el nuevo nombre de Acuajés en Castilla, La Mancha y Castilla-León. Biaqua en Galicia. En Asturias Asturagua. En Cantabria País Vasco, Navarra y La Rioja es Acuarbe. En Aragón Acuara. En Murcia Hidrogea. En Extremadura Aquanex. ...y el Levante y Dracua. ...en Andalucía ahora, se llama Hidralia... ...muchas marcas diferentes... ...para que el caso Pokémon... ...no les pueda afectar... ...al menos, en su imagen. ¿Qué relaciones tenéis vosotros... ...con los partidos políticos, con, como, como empresa? Como empresa, eh, los partidos políticos... ...no dejan de ser un, un stakeholder más... ...un grupo de interés al que tenemos ...que, que dar su, su sitio en, en cada momento... ...y tanto que le dan su sitio a los políticos... ...sobre todo a los que gobiernan... ...lo saben muy bien en la plataforma A Pensa no se vende. Se dan también casos de corrupción... ...que es decir, el ayuntamiento tiene que nombrar un inspector para que garantice el funcionamiento de la concesión. nombra a un inspector, que es un señor sin titulación ninguna, un señor que se contrató a sí mismo en el ayuntamiento, en un caso claramente fraudulento, y que la empresa lo que hace es contratar a su hija en, en FCC, contrata a su hija en otra empresa dependiente de FCC, ¿no? Con lo cual, eh, el inspector es incompatible, tú no puedes inspeccionar a una empresa que acaba de contratar a tu hija, y sin embargo, el informe que hace este señor es que cumple todos los requisitos legales, con lo cual, le hemos presentado una denuncia por falsedad documental, y vamos a ir a los tribunales, porque entendemos que el ayuntamiento tiene que este señor, Cesado tiene que garantizar que la depuradora funcione porque la estamos pagando. El mal funcionamiento de la depuradora del puerto de Santa María es uno de los caballos de batalla. de la plataforma ciudadana Apensa no se vende. Que no hay control ninguno, que la depuradora ahora mismo está en manos de Aqualia... pero que en la superficie es el gerente de Aqualia... ...los datos que tenemos de la Consejería de Medio Ambiente... La, ...las analíticas que hacen de control... ...es que nunca funciona, que supera con creces ...todos los niveles permitidos... ...tanto en débil, en décuo, en sólido en suspensión... ...y que todo ese agua sin tratar... ...se termina en la Bahía de Cádiz... ...el problema es que no hay analítica del colector... ...como hay un colector submarino... ...es un poco lo de echar la basura debajo de la alfombra... ...va al mar y no nos enteramos". Este es un ejemplo Juan... ...de ese modelo de gestión mixta ¿no? Bueno en el puerto de Aqualia... ...tiene la gestión del agua... ...pero ellos argumentan que no es cierto... ...que sigue siendo una empresa pública... ...lo que pasa es que han, han montado un ardid legal... ...y es que han comprado el 49% de las acciones... ...pero la gerencia la nombra cuál, ...o sea la nombra el socio minoritario... ...y la gerencia tiene todas las competencias... ...con lo cual la gestión es completamente privada. A le va por libre, ¿Eh? no nos engañemos... ...es decir, a le va por libre aquí y en todos los sitios... ...donde se siga sin investigar... ...cómo obtienen las concesiones... ¿Eh? Es decir, cuando a alguien se le explica que aquí obtienen no una concesión, sino el 49% de titularidad de una empresa municipal, siendo la única empresa que licita, bueno, pues, eh, y además presentando un plan de, de explotación en el que durante los seis primeros años de funcionamiento acumula pérdidas anuales, ...de 3,6 millones, es decir, la empresa municipal... siendo 100% pública, nunca había acumulado pérdidas. Hay también un tema muy grave... ...y es que no solamente se llevan el 49% de los beneficios... ...sino que se llevan una parte, 5% de la facturación... ...cosa insólita, independientemente de que haya deuda o déficit... de hecho, desde que ha entrado en el puerto... ...la empresa pública que, era, que, era, que tenía beneficios ...y una empresa solvente ha entrado en, en pérdida... ...y puede terminar estando en quiebra, o sea que este es un tema grave provocado por esta inclusión. Que hay indicios clarísimos de un escenario de trama, de corrupción, pero le corresponde a los ciudadanos tener que salir a partirse de la cara, a partirse del cobre, a gastar dinero, esfuerzo y eh, desprestigio, incluso a veces, para defender lo público. Aquí solo se benefició al equipo de gobierno de entonces, al actual, que tampoco está dando los pasos que se esperaban de él, formando parte de la plataforma, y ...obviamente a quien se lo lleva calentito... ...que es la acuale, en este caso el grupo FCC". ...estoy revisando las facturas del agua... Eh, ...me doy cuenta de que me ha subido notablemente... ...la factura del agua... ...y entonces me pongo a investigar... ...la factura del agua es compleja... ...tiene un montón de, de partes distintas... ...y entonces cuando me pongo a, a mirar sistemáticamente... ...veo que la subida fundamental... ...una subida del doble... ...de 3 euros a 7 euros pues va en un factor fijo eh, que depende del contador, del contador del, del agua. ¿no? Entonces veo, miro y veo que el contador en mi factura, que antes en mi factura aparecía como eh, 13 milímetros de calibre, pues me ha pasado a 15. Era una trampa, era un fraude el que se estaba cometiendo con los usuarios que no se daban cuenta del motivo por el que pagaban más en el agua. Les habían subido la tarifa porque les aplicaban la correspondiente a otro contador distinto, de mayor calibre, que le habían colocado, además sin ni siquiera preguntarles. A mí no me dice nadie nada. Entonces yo lo miro, lo bajo al contador a verlo, el contador sigue siendo el mismo exactamente y sigue siendo 13 milímetros. Como no está reflejado claramente 13 milímetros en el contador, entonces me pongo a mirar en internet la empresa que fabrica esos contadores con tindra, eh, saco fotografías de los contadores de esa empresa y veo que son contadores de 13. No obstante, para asegurarme, llamo por teléfono a esa empresa, que es una empresa radicada en Sevilla, pregunto a los técnicos de esa empresa, le doy los datos de mi contador y me dicen que es 13 milímetros. Bueno, yo cuando estoy seguro de esto, considero que es un fraude y un montón de gente que le pasa lo mismo que a mí, pues cada uno de nosotros ponemos una reclamación formalmente eh, en Aqualia. Como consecuencia de, de todas estas múltiples denuncias, la Junta de Andalucía sanciona a Aqualia, hace una investigación y resuelve que esto es un fraude y sanciona a Aqualia eh, y la obliga a devolver todo esto. ...que calculamos que podría ser un millón de euros. Cuando denunciamos ante la Junta de Andalucía... ...el fraude que estaba cometiendo Aqualia... ...para inflar los recibos aprovechando esos cambios de contadores... ...no solamente nos rectifican... ...sino que nos amenazan con ponernos una querella. Aqualia, una vez la resolución definitiva administrativa de la Junta... ...tampoco paga, pero en un momento dado... ...me parece que fue el 2015 o 2016... Pues eh, Aqualia reduce otra vez esta parte a todo el mundo, esta parte fija, o sea, da marcha atrás, pero no paga con carácter retroactivo. Ojalá se hubiera sido contundente y desde la Junta se hubiera puesto una sanción a la empresa por estar inflando recibos a costa de una irregularidad tan grave como esa. ...en una orilla el Parque Nacional de Doñana... ...y en la otra, la costa de Sanlúcar de Barrameda... ...una playa que puede parecer idílica en verano... ...pero cuando no hay turistas y se ha maquillado todo con arena... ...la imagen es repugnante... ...una verdadera cloaca con ratas muertas en la arena... ...sumideros de aguas fecales que ennegrecen la costa... ...y llenan de residuos toda la playa... ...la responsable de estas imágenes dantescas... ...es la pésima o nula depuración de las aguas de la ciudad... Sanlúcar, junto a Barbate, otra de las, de las ciudades de aquí de la provincia de Cádiz, tiene do, tienen las dos peores depuradoras de la provincia. Esto no lo decimos en la Plataforma Agua Clara, ni lo dice Ecologista Nación Solo, que somos los que hemos desvelado muchos de estos datos. Esto lo dice la Consejería de Medio Ambiente. Los propios análisis de Acualia demuestran que en prácticamente, ellos hacen análisis diarios y prácticamente eh, más de un tercio. De las, ...de las muestras, muestran que no, ni siquiera están... ...las aguas depuradas o en ningún caso tratadas... ...es decir, que tal como entran las aguas de la depuradora... ...están saliendo por al mar directamente. O sea, se está lanzando aguas sin depurar, agua contaminada ...al Guadalquivir. Es que además de la depuradora que, que está... Mm, ...vertiendo aguas contaminadas al mar... ...es que encima tenemos cinco aliviaderos... ...y dos arroyos naturales... ...que además tampoco están eh, unidos a la red de alcantarillado... ...que llega a la depuradora... ...con lo cual estos aliviaderos... ...se abren... A, ...normalmente después de la temporada de baño... ...y están contaminando... ...vertiendo agua directamente a la playa... ...durante todo el año... ...se ven eh, imágenes terribles de el agua... Eh, ...saliendo totalmente con un olor mmm, penoso... ...llena de, de, de basuras, de, de, de, de muestras fecales... ...que se ven incluso por encima de la arena... ...y eso, eso va ocurriendo todo el invierno... ...el ayuntamiento cuando llega la temporada de baños... ...trae unos tractores y pone arena fina blanquita por encima... ...para que podan, los veraneantes, los taristas puedan bañarse... ...para poder utilizarlo en las carreras de caballo... ...y como digo es una metáfora porque... ...lo que estamos haciendo es una especie de maquillaje litoral... ...en el cual... La, ...el ayuntamiento está tapando la podredumbre... ...la corrupción que queda debajo de la tierra... ...y además no solo tapa la corrupción... ...sino además está tapando a la propia empresa... ...que es la culpable también... De, ...de este deterioro, de esta contaminación terrible... ...de la playa de San Lucas. ¿Esto no es un delito? Pues no lo sé si es un delito... ...eso tendría que decirlo de alguna forma un juez... ...pero yo lo que sí puedo decir es una cosa... ...es que no lo están cobrando... ...o sea que os cobran un servicio que no se da... ...nosotros tenemos un lema cuando salimos a las manifestaciones... ...que es genial... ...decimos siempre... Acualia de pura, solo en tu factura". Sanlúcar de Barrameda es la prueba... ...de que privatizar el servicio de aguas... ...no es algo que solo hace el PP... ...aquí fueron el PSOE y Ciudadanos... ...de la mano de Irene García... ...actual presidenta de la Diputación de Cádiz... ...y de Juan Marín, el portavoz actual... ...del Partido Naranja en el Parlamento Andaluz... ...los que entregaron las llaves del agua... ...a Acualia. En 2013 Torrecera y otras dos entidades locales autónomas se opusieron a la privatización del agua que aprobó el gobierno local de Jerez. Fue una decisión popular como le permite la ley. La decisión se tomó en 2013, pero en la actualidad torrecera no ha logrado librarse aún de Acualia. Hicimos una consulta, una encuesta en, en nuestro pueblo, fue contundente, el 92% de la población nos dijo que queríamos eh, seguir conservando un modelo público de gestión del servicio de agua. A través de la mancomunidad de municipios de la sierra había una empresa pública, Aguas de la Sierra, eh, que estaba dispuesta a dar el servicio aquí también. Adoptamos nuestros acuerdos de pleno, eh, se publicaron acuerdos firmes y nos encontramos con que el Ayuntamiento de Jerez, entonces todavía gobernado por el PP, pues simplemente obviaba. ...estos acuerdos de nuestras entidades... Eh, ...y no facilitaba para nada la transición del servicio... Hacia, ...hacia la mancomunidad de la sierra. El ciudadano de Torrecera... ...sigue recibiendo facturas de Acuajerez... ...aunque vosotros no hayáis aceptado Acuajerez... ...como gestora del servicio de agua. Efectivamente, ese mm, contrato provisional... ...que Agua de Jerez tiene con el Ayuntamiento de Jerez... ...que no, con Torrecera y que establecía una provisionalidad hasta en tanto en cuanto las pedanías decidiéramos qué modelo de gestión íbamos a coger, que ya se decidió con nuestros acuerdos de pleno, con nuestras comunicaciones, tanto al ayuntamiento como a la concesionaria, eh, la concesionaria de Jerez, en este caso Acualia, eh, simplemente dice, a mí hasta que Jerez no me comunique, yo no dejo de prestar el servicio. Eh, no sé si esto lamentablemente tendrá que dirimirse en los tribunales, Lamentablemente digo porque es que no es normal que entre administraciones eh, tengamos que llegar a este, a este tipo de conflictos, mientras los vecinos efectivamente están sufriendo una facturación ilegal de una empresa que no le corresponde, de una empresa que no está prestando el servicio, porque desde hace dos años es el ayuntamiento de Torcera el que está dando el servicio en nuestro pueblo. y Lo que podemos entender es que el ayuntamiento de Jerez es rehén de esta concesionaria suya en Jerez. Ah, o a sea, ver, cuando lleguemos aquí nos dimos cuenta de que no teníamos presión en las tuberías y dijimos bueno esto no es normal es decir un bajo que no tenga presión aquí entonces eh, bueno lo primero que hicimos eh, fuimos a Qualia para explicarle la situación en que nos encontramos y a la empresa de la vivienda es decir que nos entendíamos por qué eh, no teníamos presión en un bajo precisamente ...y lleguemos a la conclusión de que eh, las tuberías, los grifos... ...estaban todos atascados de porquería, es decir... ...que no sabíamos por qué... ...entonces hicimos un escrito en el 2012 a Aqualia... ...en el cual le explicábamos la situación... ...en que nos encontrábamos los grifos y todo esto ¿no?... ...por parte de Aqualia no recibimos respuesta... ...entonces bueno, yo viendo la situación cojo, e instalo un filtro en la entrada del contador, ¿vale? En la cual digo, bueno, por lo menos eliminaré una parte de las partículas que entran de agua que yo me encontraba en los filtros de, de los grifos, ¿no? Pero ¿qué, ¿cuál es mi sorpresa? Que acabo cabo de dos o tres meses ese filtro que yo he colocado está negro como el carbón. Y aparte, cada dos o tres meses, con una serie de fotografías que la juntaba yo a Aqualia, que junté a Aqualia después, ...con una serie de partículas... ...que según Acualia era cal... ...cal producida por el termo... ...en el cual yo le explico a Aqualia... ...me parece muy bien... ...que ustedes me den esta explicación... ...pero yo considero de que aparte... ...salen unas partículas como negras... ...unas partículas amarrones, ...unas partículas que verdaderamente... ...considero que no, que no puede ser cal... ...es que un tipo arenilla... ...arenilla... ¿Eh? ...y me dicen, no, no, eso es normal... Bueno, pues si es normal, díganme ustedes lo que lleva. Es decir, en todos los informes, yo siempre he solicitado, y se lo pongo eh, a tanto a la Acualia como al alcalde como a la delegada de Sanidad, qué sustancia que está en mi tubería, de qué se compone, y lo más importante, puede perjudicar para la salud a corto y largo plazo. No he tenido respuesta a fecha de hoy, desde el 2012, sino que por parte de cualia ...han hecho una serie de controles analíticos... ...en la cual ellos dicen que están dentro de los parámetros... ...y por tanto, ellos no tienen ninguna responsabilidad... ...que la responsabilidad es del ayuntamiento... ...el ayuntamiento no contesta... ...soluciones no ha habido ninguna... ...es decir, yo sigo cambiando cada, cada tres meses... ...o cuatro, mi filtro... ...mi filtro está negro, cada vez que lo saco... Y ...la persona que no tenga los medios que yo he puesto... ...se lo está tragando... ...acudo a ver a la única institución... ...a la que puede acudir la ciudadanía... ...cuando la administración no responde... ...tanto que en 2015 realizó un informe especial... ...sobre los suministros de agua. En 2015 supuso un informe especial al Parlamento... ...que yo creo que ha tenido una gran repercusión... ...fruto de las quejas que había... ...de los cortes, de suministros... ...de los eh, problemas de impago... ...y yo creo que ahí hubo una alarma... De, unido a eso que en 2009 hoy hemos empezado ya una, un fuerte azote de la crisis económica, ahí a, se estaba jugando una, un importante elemento de la salud y de la vida en condiciones dignas Me imagino que también aquí al defensor llegarían, llegarían muchas quejas bueno, algo cuenta también el informe ¿no? Al, al respecto, ¿no? llegan muchas quejas de gente que no tenía dinero para pagar y le cortaban el agua claro, no tiene mucho sentido que ese corte ...un derecho humano ¿no?... ...yo tendría una satisfacción enorme... ...si conseguimos ya... ...en este próximo año ya... Eh, de, ...determinar muy bien... ...que aquí hay un derecho humano al agua... ...que no puede vivir una familia sin agua... Eh, ...tenga niños o no los tenga... son vinculados a la persona... ...porque son condiciones de vida... ...que el corte hay que prohibirlo... ...y que el mínimo vital... ...esté ya mío ajustado... ...más a la persona que a la vivienda... ...si no tienes agua... ...no tiene el resto de los demás derechos... ...en condiciones de salud y de, y de dignidad. Cádiz, noviembre de 2017... ...los colectivos españoles que quieren... ...que la gestión del agua sea pública... ...se han reunido aquí... ...en el Palacio de Congresos de la capital gaditana... ...quieren lograr sumar esfuerzos... ...porque tienen que combatir... ...contra grandes multinacionales... ...y con gran parte del poder político y financiero de este país. Están aprendiendo estrategias para copiar modelos de éxito... ...como el de Tarrasa en Cataluña... ...donde los ciudadanos... ...han logrado que el agua vuelva a ser pública... ...después de una travesía por el desierto de la privatización. El conseguir la recuperación... ...para una ciudad de 215.000 habitantes, ...una cosa que hace cuatro años parecía imposible... ...yo entiendo que demuestra que la, la democracia... ...por difícil que sea... ...y por las dificultades que ponen todos los que están en contra... ...de que esto se pueda remunicipalizar... ...yo entiendo que, que va a ser posible... Por, ...porque la ciudadanía sí lo quiere. El debate está porque los movimientos sociales... ...porque la ciudadanía está cansada de que le engañen... ...porque son mayores de edad... ...y lo que quieren es que le expliquen... ...que lo que tiene que pagar por el agua es esto... ...porque estas son las cuentas y punto... ...y las inversiones que hay que hacer... ...y no les escondan detrás... ...cuando además afloran... ...casos de corrupción por todo sitio". "...afortunadamente existen unas cuantas experiencias... ...de movimientos ciudadanos... ...que han conseguido revertir... ...o impedir eh, procesos de privatización... ...y también revertir procesos de privatización... ...está el caso por ejemplo que hablábamos... ...del canal de Isabel II... ...está el caso de Valladolid... Yo creo que va a ser posible... ...y no puedo verlo de otra manera... ...hemos llegado hasta aquí... ...y no creo que esto por mucho que haya... ...ya digo, nubarrones por en medio... ...no creo que deje de... de... ...de que no se pueda realizar. Ahora, la única garantía de que eso ocurra... ...es la movilización y la concienciación ciudadana... ...si nos organizamos y de verdad lo tenemos claro... ...y entre todos vamos a por ello... ...desde luego que se puede no solo... Eh, ...frenar la privatización de los servicios públicos de agua... ...sino garantizar que los servicios... ...que se gestionan desde lo público... ...se hagan dentro de un modelo... ...que garantice la sostenibilidad, la transparencia... ...la democracia, la participación... ...y la gestión adecuada de, del agua de nuestras ciudades". La ciudadanía contra los grandes poderes empresariales, financieros y políticos. Una lucha desigual, pero imprescindible. Está en juego dejar de ser esclavos de monopolios privados. Dejar de ser clientes de los señores del agua... ...para ser de nuevo usuarios de este bien común. Una lucha necesaria por un derecho humano que ha sido secuestrado. No es solo agua, es nuestro futuro.